Hola chicos, ¿qué tal? Pues nada, eh, parece ser que le toca el turno al epitelio glandular. La lo primera pregunta que se me viene a la cabeza es: ¿cuál es la función del epitelio glandular? Bueno, pues tiene una respuesta muy simple y es la secreción de productos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién va a estar involucrada en esta acción? Pues una estructura que vamos a denominar glándula, la cual va a estar formada por unas pequeñas células, que son células glandulares, ¿vale? Bueno, pues, la glándula que sepáis que puede estar formada por una única célula o bien por un grupo de células, ¿vale? Como esta que veis aquí. ¿Y qué va a pasar? Pues que secretan sus productos dentro a través de conductos, ¿vale? Y se van a ser secretados pueden ser hacia una superficie, o bien, pueden ser hacia pues, la sangre. Entonces, vamos a analizar poco a poco este dibujo que tenemos aquí y para poder bueno, pues estudiar lo que es una glándula. ¿vale? Y, y bueno lo primero que puedo ver es que esta glándula ¿vale? está formada por un grupo de células ¿de acuerdo? que están formando una única lámina, una lámina continua, bueno, que limita este espacio interno ¿vale? que es el lumen. Estas células que son las células glandulares nos fijamos y tienen una estrecha unión entre ellas, ¿vale? Y son de tipo cuboide. Entonces ya puedo saber de qué tipo de epitelio estoy hablando. ¿vale? Y se trata de un epitelio como es una única capa, simple, y atendiendo a la forma de la célula diré que es cuboide Como todo tejido epitelial va a estar sostenido todo este epitelio, ¿por qué? Pues por una estructura fina que, me, que estoy poniendo por aquí, fijaros, vale, que va a rodear todo este epitelio, y que le vamos a denominar membrana basal. La membrana basal ¿vale? estará apoyada o subyacente a la membrana basal. Le voy a encontrar otro tejido que estoy dibujando aquí, que es desordenado, y que se va a denominar tejido conectivo. ¿Vale? que estudiaremos en las siguientes lecciones. Este tejido colectivo es el que va a presentar vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, otra de las características de eh, las glándulas es que son avasculares. ¿Vale? Y lo que van a hacer es secretar sus productos, vierten sus productos al lumen y estos productos serán vertidos al exterior a través de conductos. Vale. Ahora me voy a preguntar, ¿dónde voy a localizar las glándulas? Bueno, pues frecuentemente las glándulas se van a encontrar siempre subyacentes al epitelio de revestimiento. Bueno, y aquí os lo voy a poner. Este de aquí es el epitelio de revestimiento. La mayoría de las glándulas las vamos a encontrar subyacentes a este epitelio de revestimiento que también es un tejido epitelial. Bien, llegamos a este punto vamos a poder diferenciar dos tipos de glándulas, ¿vale? Y lo voy a marcar aquí. Tenemos por un lado lo que es la glándula eh, exocrina y la glándula exocrina endocrina. Bien. La glándula exocrina la glándula exocrina se caracteriza porque, porque secreta sus productos ¿vale? a través de conductos. O sea, presenta conductos ¿vale? ¿y dónde los va a secretar? Bueno, secreta eh, al exterior ¿vale? bien al lumen de órganos huecos o si no, pues, a superficies, como puede ser la superficie cutánea. En el caso de la glándula endocrina, bueno, pues la glándula endocrina se va a caracterizar, ¿por qué? Porque no presenta conductos, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué va a pasar? Que los productos van a ingresar a un líquido intersticial... ¿Vale? Y de ahí difunden a donde, a la circulación sanguínea. Entonces, bueno, pues lo vamos a representar aquí ahora mismo, ¿vale? Imaginaros ¿vale? que esta parte de arriba no existe, ¿de acuerdo? Y que esto, bueno, pues se trata de una glándula endocrina, ¿vale? La glándula endocrina no va a poseer... Eh conductos no libera, va a secretar, secretarán en este caso sus productos, ¿vale? Pues al líquido intersticial y este va a difundir a dónde? A la circulación sanguínea, ¿vale? Y a partir de ahí se distribuirá. Eh algo que sí que hay que saber es que los productos, en el caso de las glándulas endocrinas, ¿vale? se van a denominar hormonas. Por tanto, las glándulas endocrinas ¿vale? van a producir hormonas ¿vale? que son liberadas ¿vale? al líquido intestinal y se van a transportar a lo largo de, del cuerpo a través de la circulación sanguínea. Pues nada más, hasta aquí este vídeo sobre epitelio glandular. ¿vale? Pasamos entonces a ver ahora lo que son los tejidos colectivos. Venga, chicos, hasta luego.